Año 1955, en un pequeño hospital de la provincia de Buenos Aires, Adelina Redondo y Ricardo Héctor Franchella dan a luz a su segundo hijo a quien bautizarían Guillermo Héctor Franchella. Pero ese día, ese 14 de febrero, no solo nacería una persona, es el nacimiento de un multiverso. Por eso hoy en lo Sumas y más. El multiverso de Guillermo Franchella Durante sus primeros 25 años de vida, Franchella tuvo todo tipo de trabajos que aún no estaban relacionados con la actuación. Fue vendedor de ropa, vendedor de seguros, periodista y socio en una inmobiliaria, pero ya tenía intereses por el cine y la televisión. Y tuvo sus primeros trabajos en el medio, como una publicidad de Cinsano, un papel de extra en Los Caballeros de la Cama Redonda, donde supongo que es este, no está chequeado, una participación en la película El Telo y la Tele, una participación en matrimonios y algo más, entre otras tantas cosas. Pero su gran, gran, gran oportunidad fue cuando le tocó interpretar a un villano en brigada explosiva e hizo esto ¿Sí? oso llamando, oso llamando, no conteste. y es en este momento con ese sonido ¡Aaah! que apareció su segundo universo Franchera no era el protagonista de brigada explosiva pero sobresalió con su recurso de los sonidos guturales ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Este recurso pasó a ser su marca registrada. Aquello que lo iba a diferenciar de otros actores cómicos del momento. Eso que lo hacía único y que nadie iba a poder imitar para conseguir el mismo efecto. Riga de explosiva fue el puntapié para que Guillermo protagonizara varias películas con el mismo humor y con la misma pareja, Emilio Dizzy. ¡Qué tremendo! Eran los finales de los 80, el dúo cómico más popular, o el medio porcel, de quienes ya hablé en un video, que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba, se habían separado y alguien tenía que ocupar su lugar. Por eso Guillermo y Emilio protagonizaron varias películas, como Bañeros 2 La Playa Loca, Exterminator 1, Exterminator 2, Exterminator 3 y Exterminator 4, aunque estas dos últimas ya sin Emilio Dizzy. Una de las características principales de estas películas era parodiar las películas yankees de moda. Por ejemplo, las Terminator 1 parodiaban Rambo. En la 2 ya suman un poco de Karate Kill y un poco de Rocky. En la 3 tenemos un poco de Terminator y de mi pobre angelito. Y en la 4 a Hermanos Gemelos. Y cuidado, Hércules vigila. ¿Están haciendo teatro este? ¿O será en serio? No te lo dije, es un genio, ¿eh? ¿Tener duda. ¿Qué duda? ¿Quién tendrá el petiso? Aunque en realidad, editor 4 fue anterior a Hércules Vigila, así que acá los que se copiaron fueron los otros. Este Guillermo Franchera se caracteriza por interpretar personajes que son héroes por accidente, hombres torpes que se ven envueltos en aventuras de acción, y ejecuta dos recursos humorísticos fundamentales. Uno, el humor físico. Mucho humor físico. <risa> Dos. Y dos, los sonidos guturales. Oh. Ah, que no sea llorón, che. Oh. Muy bien. Oh. <risa> Además, protagonizaría dos momentos que, más de 30 años después, se convertirían en memes indiscutidos de la cultura de internet. Vos, bordea el campamento. Vos. ¡Qué malo Jeeps! Vos, soltad las chicas. ¿Y vos? ¡Yo soy muy cagón! Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Este último recreado por el mismísimo Franchella muchos años después, cada vez que gana Racing. Buen día. Qué hermosa, ¿Qué hermosa mañana, ¿verdad? Lo que fue. A ver. Oh, lo que fue. Durante 1988 y 1992, Guillermo Franchella se convertía en uno de los actores cómicos más importantes de la cinematografía argentina, pero esto no lo conformaba. ¿Qué estoy haciendo? Por Dios, ¿qué estoy haciendo? Franchella necesitaba más, él necesitaba conquistar a otro público y ese deseo hizo que se creara el universo número 3. En 1988 protagoniza la comedia televisiva de carne Somos donde interpreta a un carnicero de barrio que es el sostén de la familia y ese sería el inicio de una nueva etapa donde deja de lado el personaje héroe por accidente para adentrarse en los personajes que son laburantes que por una cosa o por otra son solteros, viudos o divorciados que son el sostén de la familia y que buscan el amor. Así protagonizó los éxitos La Familia Benvenuto, Naranja y Media y Trillizo Dijo la Partera, donde había tres Franchelas. Este universo Franchela adquiere un nuevo poder, el el poder de romper la cuarta pared. Y tampoco lo nombré a ustedes. Yo, yo quiero, quiero brindar por ustedes. Quiero decirle muchas gracias. Muchas gracias por, por todo lo que nos dieron. Para conquistar al público familiar, Franchella tenía que meterse en nuestras casas Ser parte de nuestra familia Y donde más lo hizo fue en la familia Benvenuto Esta telecomedia argentina que salió los domingos al mediodía Tenía la particularidad de salir en vivo Narraba lo que pasaba en una familia en la hora y media previa al almuerzo Mientras que el público lo veía durante esa hora y media previa al almuerzo Metalenguaje. Tenía complicidad con el público Era un superpoder que solo tenías Franchella Franchella se metía en tu casa y era parte también de tu almuerzo no, no, no, no. No. Ven. No. Si la ves a la tía Cata Decide que con los videos voy a llegar un poquito más tarde no, no, no. El metalenguaje ya había aparecido antes en el universo 2 Con la película Yo tenía un plazo fijo Donde los personajes hablan de la misma película que están haciendo Y ya tenemos el título y todo Yo tenía un plazo fijo Ese título para una película cómica y esto se termina de explotar en 1997 con Naranja y Media, donde interpreta a Juan Guerrero, un laburante sostén de familia y enamorado del personaje de Emilia Stegman, pero que también se enamora del personaje de Verónica Vieira. Durante toda la novela va a mantener una relación con ambas mujeres tratando de que ellas no lo descubran. Y al finalizar cada capítulo, Franchella hacía esto. no ah. fui. Ah. ¿Qué le digo? ¡Uy, oh, me vino el que hacer un tumbolu! Volvía a entrar en complicidad con el público. Nosotros los espectadores éramos uno de los pocos testigos de su Subigami y Franchella. Con su superpoder de romper la cuarta pared nos lo hacía notar. Y su poder de romper la cuarta pared no solo lo usaba para la comedia, no, también lo usaba para el drama. Dios, está viva. En realidad, acá en Naranja Media tuvo muchos desafíos que lo hicieron crecer como actor Tuvo que hacer de viejo Nunca odies el amor Vamos, hija Es feo tener odio encima Mezclar el terror con la comedia ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ah, Juan! ¡Ah! ah. ¡Cose a... mandinga! Hacer de su propio doble malvado Juancito ¿Qué haces acá? Ahora dependés de mí. ¿Estás dispuesto a escucharme, Juancito? ¡Basta! Hablar con el fantasma de una chica en coma... ¿Qué me está pasando, Juan? ¿Qué me está pasando? ¡Lali! ¡Lali! ¡Lali! ¡Lali! ¡Lali! Lali. ¡Dios! Y hasta hablar con un caballo que tenía el alma de su novia. Esto es ridículo, parezco un joque que está buscando un hipódromo. Bueno, yo no tengo la culpa, Juan. ¿Que la tengo yo la culpa? ¿Qué Yo quería estar cerca tuyo, nada más. Esta no sería ni la primera ni la última vez que Franchella habla con un animal. ¡Qué ¿Por qué no te callas la boca? No te metas en esto, vos ¿eh? Un beso, papá. Vamos, que se va, papá. Un beso, papá. Ay, Te cuesta, ¿eh? Te cuesta. Por favor, de amigo, de amigo perro a, a hombre. La verdad, dígame, la baranda es muy fuerte este perfume, por Dios le pido. Prefiero el olor a perro todo esto me faltó mencionar Brigada Cola de 1992, donde trajo el Franchella del cine para que protagonice esta comedia sobre militares de donde sale el saludo de despedida de este canal. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Franchella había conquistado a los jóvenes en el cine y a la familia en la televisión, pero iba por más. Entonces ambos mundos se fusionaron para crear el universo 4. Yeah. En 1998 protagoniza una de las mejores películas argentinas, y no me importa que piensen lo contrario, Un Argentino en Nueva York, donde Guille interpreta a un laburante separado que tiene que ver cómo su hija, la mismísima Natalia Oreiro, se va a Nueva York, y preocupado porque la nena no vuelve, se va para allá a buscarla. En esta película hay mucha comedia, sobre todo chistes de personas que no hablan inglés, rodeado de gente que sí, y donde se da uno de los picos más altos de la comedia argentina. Tampoco hay que exagerar, no sé. Es verdad, por lo pronto una escena icónica de la cinematografía argentina la la teta señora Franchera con problemas con el inglés ya había aparecido en el universo 2 Miss miss Can you tell me if all the depends... Uh, arrive. Mucha comedia, pero también mucho drama. Un argentino en Nueva York tiene una escena espectacular. Su hija, o sea Natalia Loreiro, hace su debut como cantante, pero hay un problema. El baterista no está. Casualmente el personaje de Franchella es baterista, así que ocupa su lugar. Y quiero que miren, que observen, que aprecien esta escena donde Franchella toca la batería con una mezcla de felicidad y emoción. Yeah. Na, na, na, na, na, na, na. Franchella se estaba metiendo a otro público en el bolsillo. Con un argentino en Nueva York, con Papá es un ídolo y con Un día en el paraíso, empezaba a demostrar que Guille era más que un actor cómico. Hasta ahora solo conocíamos al Franchella cómico, o sea, al Franchella con bigote. Pero llegó el año 2000 y con él llega la crisis en el multiverso Franchella, también llamada la crisis del prestigio. Ah, una nota de Emilio que le hacen cuando sale... Baniros 4, en donde ah. le preguntan a Emilio si vos ibas a estar en Baniros 4 y Emilio dice, no, Guillermo está con el tema del prestigio. He sabido que la comedia es un género popular, pero no es un género prestigioso. Por ejemplo, los Oscars, casi todos los ganadores a Mejor Actor ganaron por una película dramática. Las únicas excepciones podrían ser Jack Nicholson por Mejor o Imposible o Richard Dreyfuss por The Goodbye Girl. Lo mismo pasa con las películas, siempre ganan dramas. A lo sumo, un drama con tintes de comedia, como fue el Slam. A casi todos los actores que se especializan en comedia les llega el momento donde quieren demostrar al mundo y demostrarse a sí mismos que pueden hacer otra cosa diferente, que pueden hacer drama pasó a Adam Sandler con Punch a Love, a Jim Carrey con The Majestic o a Robin Williams con Retrato de una Obsesión, entre otros. Franchella también se encontró en esa misma situación, también quería salir de su zona de confort, también quería demostrarse a sí mismo y demostrar a los demás que podía ser un actor dramático. Y de esa crisis sale el universo 5, también conocido como el universo de Franchella sin bigote. ¿Pero qué jefe es que yo soy tu jefe, estúpido? No, el jefe soy yo. Hasta el domingo, me tiene podrido este tipo. ¡El jefe soy yo! El jefe soy yo. 2000 se estrena a tiempo final, un unitario donde cada capítulo presenta una historia distinta en una locación, con pocos personajes en tiempo real y de género suspenso policial y a veces terror. El 7 de septiembre del 2000 protagonizó Franchera el sexto capítulo de la primera temporada, La Última Cena donde interpretaba a un tipo que descubría que su esposa y su mejor amigo eran amantes. Y el 7 de diciembre de ese mismo año protagonizó Los Amigos donde interpreta a un tipo que quiere que le practiquen la eutanasia. Guillote la rompió la rompió toda y por Primera vez interpretó a un personaje que no hacía reír en ningún momento. Acá se sembró la semilla de Franchella, actor dramático, y germinó en el 2008 en México con Rudo y Cursi, una película de Cuarón donde Guillot interpreta a un buscador de talentos deportivos. La película fue un éxito y posicionó a Franchella como un actor dramático. Todo por amor al fútbol sí, también rompe la cuarta pared A Franchella le encanta romper la cuarta pared Pero el verdadero éxito de este universo Fue en el 2009 con El secreto de sus ojos Esta fue su primera oportunidad En una película argentina De demostrarle a su público El que se había cagado de risa con él Que también los podía hacer llorar ¿Sos espósito o no sos espósito? Soy yo Chabón, mataron a Franchella Y me atrevo a decir sin temor a equivocarme Que esta es la primera vez que Franchella muere En sí. cine, porque en televisión había muerto en los amigos Un par de años después vuelve a morir en cine Y casi de la misma forma en Atraco Pero volviendo al secreto de sus ojos, la película fue un éxito y hasta ganó un Oscar, Franchella ganó un Oscar y a partir de acá arrancó una seguidilla de peliculones protagonizados por Franchella como Los Marcianos, Atraco, El Misterio de la Felicidad, El Crán, Los Que Aman, Odian, Animal, Mi Obra Maestra, El Robo del Siglo y Yo Te conquistó a todo tipo de público, es más, en el top 20 de las películas argentinas más taquilleras, 6 están protagonizadas por Franchella. 6 por Franchella y 3 por Darín o sea que Franchella es el actor más taquillero de nuestro país pero que el universo 5 haya crecido no significa que los demás no porque el universo 3, el de Franchella televisivo para toda la familia siguió creciendo con Durmiendo con mi jefe el hombre de tu vida y su éxito más descomunal en este universo casados con hijos la consagración definitiva de Franchella cómico y la fuerte argentina más grande de Meves donde siguió aplicando el rompimiento de la cuarta pared y me gustó, voy a entrar otra vez ...y donde siguió aplicando dosis de drama. Soy jodido, soy bravo para... Eh... Te voy a extrañar... ...mucho. María Elena. Yo también... El universo 2 también siguió expandiéndose con Papá se volvió loco y con Incorregibles y en Casados con Hijos nos enteramos que el universo 2 está dentro del universo 3. Me gustaría ver algo, alguna película divertida, o sea, me dijeron que no, está buena, papá se volvió loco. Oh, sí. Ay, yo también la quiero vamos a ver, a ver ahí está vamos a ver el horario. me dijeron que se van a reír tanto, tanto, ah. está en muchas salas del país. Guillermo Franchella tenía a todo un país en el bolsillo. Pero la pregunta es, ¿por qué todo lo que hace Franchella es un éxito? Para responder esta pregunta hay que volver al 2000, hay que volver a la crisis. En la crisis del prestigio, cuando nace el Franchella del universo 5, también nace otro Franchella, el Franchella de Ponea Franchella, el Meta Franchella, el universo que alberga todos los universos. Ponea Franchella era un programa de humor con diferentes sketches donde Franchella interpretaba diferentes tipos de personajes y todos con algún latidillo característico. Ojo no es lo que parece Me está cachando, me está cachando Gracias a Dios no perdí el trabajo Es una nena <risa> Me van a enfermar, me van a enfermar ya gané por goleada, soñó conmigo mi cuñada ya ya se animó A hacer humor político Yo estoy un poco preocupado, Dualde adelantó Las elecciones y me volví loco, ya empezó la locura Para todos, hay un concepto que se usa en marketing Que se llama lexicalización de marcas Que es cuando las marcas se logran posicionar Tanto en el mercado que su nombre es Sinónimo del producto, por ejemplo Este objeto no se llama tapar se llama Recipiente de plástico hermético Pero la marca más popular es tupperware y por eso Todos le decimos Tapper. esto no se llama cinta scotch Se llama cinta adhesiva, pero scotch fue la marca más popular, por eso todos le decimos Coach, y así un montón de ejemplos. ¿Por qué carasco estoy contando esto? Me acuerdo que para promocionar Ponea a Franchella Guillote fue al programa de Susana Jiménez. No encontré esa entrevista, pero me acuerdo perfectamente que Susana le preguntó Guille, ¿por qué el programa se llama Pone a A lo que Franchella respondió, porque se llame como se llame, la gente a las 9 de la noche iba a decir Pone a Franchella. Guillote entendió antes que nadie que su imagen se posicionó tanto en el mercado que su nombre se convirtió en sinónimo del producto, durmiendo con mi jefe es la serie de Franchella El clan es la película de Franchella Ojo, no estoy demereciendo el trabajo de los demás Ni mucho menos diciendo que Franchella siempre actúa de Franchella Lejos de eso Estoy diciendo que si Franchella está en un producto Es sinónimo de calidad No importa si la película es buena o mala Lo importante es que está Franchella Y ya con eso sabemos que la vamos a pasar bien y como quien no quiere de la cosa, llegó la pandemia y de ahí surgió el último universo hasta el momento. La pandemia hizo que los cines cerraran y por ende las producciones pararan en Argentina. Mucho más todavía que tampoco venía muy bien. No es barato filmar en Argentina, ¿no? Todo indicaba que no íbamos a ver a Franchella por mucho tiempo. Pero, pero, pero el universo no nos podía privar de su presencia y por eso apareció en una serie de publicidades de geniol y de hardcore. ¡Qué fierro, papi! Ah, ah, ah, una cosa. Ojalá que no. No lo ganemos, esos autos chupan más que María Elena en año nuevo, no fue un Pero indiscutiblemente su mejor publicidad es otra, una que hizo años atrás y que resume perfectamente la esencia de Guillermo Franchella. Es una publicidad de Quilmes donde Franchella se está por tomar una cerveza frente a la mirada atenta de todo un bar. Un bar repleto de personas que están esperando que Franchella los haga reír. En un momento, Guille se da vuelta, los mira y hace esto. <risa> Y es Franchella, el tipo que te puede hacer reír en una película para adolescentes, en una película familiar, en una novela, en una serie, en una publicidad, en una entrevista y hasta con la más mínima expresión de su cuerpo. Para mí, el ser humano más gracioso de este y de todos los universos existentes. Bueno, llegamos al final. Un, dos, tres, cuatro. Al final, lo primero en la familia. Te quiero. ¡Boludo! ¡Pedazo de boludo! Se detan cargos. ¡Ah! Uno, dos, tres. No te calientes Ay, mire la cacarela. Bueno, hermano, fue una joda ¡Ah, eso gire! ¡Oh! Este momento de mierda. ¡Gol ¡Oh! Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Tensión. Quedamos expuestos a la vista de todos, de todos. ¿Así es como te querías deshacer de tu padre? A un argentino nunca le putes a la madre. ¿Qué te pasa, pelotudo? Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Chao. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos.